Hola Ramona, la otra vez cuando hablamos me quedé pensando en eso que me dijiste de la plataforma Moodle que no te permitían que los alumnos se matriculen. Te grabé este video, capaz te puedo ayudar o capaz no te aporte nada y ya lo sabés. Eh, si vos vas, entras a la plataforma, no sé si tenés algo parecido así, donde tenés el curso y fíjate que donde tenés el curso, ¿no? Eh, en algún lado tiene que estar la matriculación y los alumnos, eh, en mi caso, a ver, en, acá en administración, eh, vamos a mandarla acá adentro, entonces, ahí, en administración. Si abrís una solapa que se llama administración, hay usuarios. Hay acá una cosa que dice usuario. Dentro de usuarios dice usuarios matriculados, métodos de matriculación, grupo, permiso. En métodos de matriculación, si lo encontrás, fíjate que dice automatriculación y te da las opciones de matriculación. Si solo figura matriculación manual, es que entonces lo tenés que escribir vos o esta persona que me decís que te lo inscribe. Si vas a auto, tiene que figurarte automatriculación y la tenés que habilitar y permitir. Hay unos ojitos, cuando está así, indica que no está libre. Si no está, tienes una opción de elegir automatriculación y después la habilitas. Entonces ahí sí, ya le permite a los alumnos inscribirse. Pero además de eso, para, en automatriculación, luego vas a tener que ir al curso a poner en un lado la clave de automatriculación. Entonces es otro tema. Pero bueno, fíjate a ver si eso te permite automatricularte a los chicos, eh, y lo mismo con foros, dentro del COSO tenés un lugar que es para foros y vas a poder eh, habilitar el foro, el tema es que el foro vas a tener que también pedirle que cada uno eh, o se anote por su cuenta o vos, decís, todos los que se matriculan reciben el foro bueno, suerte, besos